En este vídeo vamos a ver cómo DCIM nos puede ayudar a mejorar nuestro servicio desde el punto de vista de la Facility. Por ejemplo, vamos a elegir eh, un cuadro eléctrico, este que tenemos aquí. Imaginemos que tenemos que hacer una labor de mantenimiento sobre el mismo, con, con sus datos. Y vamos a pasarle un filtro a la solución para averiguar eh, toda su cadena de alimentación eh, y dependencia de la cual tiene. Hay atrás aquí, en este caso, cuando pasamos este filtro, nos pinta elementos en, en rojo que han sufrido una caída de un 100%, unos elementos en amarillo los cuales hemos perdido nuestra redundancia de alimentación, es decir, todas estas fuentes de alimentación de estos switches eh, se nos han caído, pero por la parte de conectividad de red somos capaces también de ver la afectación de servicio de NIC sobre todos los servidores que tenemos en nuestro data center